El Consejo de Derechos Humanos, cuando funciona bien, pone el foco sobre los países con los peores historiales de derechos humanos que ha tenido contactos con una delegación de Noruega, algo que calificó como una rutina para los detractores del de chavismo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar por supuesto la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una noticia de nosotros y compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí arranquemos. Grave denuncia contra el ejército venezolano durante un supuesto operativo en busca de grupos al margen de la ley. Detuvieron a mi esposo y a mi hijo, se llevaron toda mi comida y hasta la pasta dental. Miremos. Después de las denuncias sobre la presencia de los grupos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romagna en territorio venezolano supuestamente con un total de casi 5.000 hombres armados cuentan que el viernes el ejército venezolano ha estado desplegando un intenso operativo de patrullaje y allanamientos a viviendas de los sectores Matagorda y El Cuero, Agualinda en el estado de Amazonas que habría dejado con saldo de seis caídos cuyos cadáveres hasta ahora no aparecen. Esta habitante, Yasmira Coromoto Tobar, del sector Matagorda del Pasón de Bavilla, Amazonas, denuncia las operaciones del ejército venezolano en su casa, la detención de su esposo y su hijo. Después del enfrentamiento, un efectivo de tropa profesional dejó en calidad de un abandono una ametralladora AFAC Asignada al 521 bis GJ Rafael Urdaneta, alertando que esperan bombardeo en el K8. Cuéntanos del informativo que llegó a la morgue del Hospital José Gregorio Hernández del Puerto Ayacucho para verificar que no había ingreso de algún cadáver proveniente del lugar de los hechos. La señora Yasmira Tobar denuncia que funcionarios del ejército se llevaron a su esposo e hijo y lo están acusando de ser colaboradores de grupos armados, grupos irregulares, grupos paramilitares y nosotros somos una familia campesina, productores, tenemos 12 años trabajando la agricultura. Ella cuenta que cuando llegaron los militares a su casa metieron a uno en cada cuarto le dijeron que colaborara con ellos, sin embargo ella les decía, no somos ladrones ni gente mala. Luego nos sacaron a todos. A mí me llevaron para la matica de mango abajo, a los demás los pusieron en el porche y en el corredor. A mi esposo lo tenían con los muchachos dándole palo. Aquí tengo un hierro con el que le daban a mi hijo. Aparte de eso se llevaron los cepillos dentales, la crema, mi jauncito, toda mi comida, el champucito. El queso, unos cambures, toda la leche se la tomaron, dijo en alusión a los militares, algo que realmente es bastante decepcionante porque es, es el pueblo que en este momento se está viendo afectado y más pues productores, campesinos. Me están acusando de ser jefe de los farianos, el marido suyo, el viejo ese, también es jefe, le habrían dicho, me amenazaron que iban a quitar una oreja y unos dedos por sinvergüenza porque supuestamente yo estaba tolerando a esa gente aquí y eso lo iba a pagar, que no era ninguna pastora que me escondía en la falda de los evangélicos. Otra por las razones especula a la intención de desplazar a los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en una zona donde llevan bastante tiempo haciendo presencia. La intención de despejar el lugar es para penetración de los rusos los del país asiático y los iraníes ampliando la zona que comprende el arco minero recordemos que hasta hace un tiempo esta zona estaba bajo control del ejército de liberación nacional para evitar así enfrentamientos que se desplazaron a otros lugares luego de quitarle la vida a tres oficiales por esa acción fue capturado un comandante de la organización elena luis felipe ortega bernal alias Garganta, quien después fuera liberado sin explicación alguna, dos años después de haber sido detenido y que gozó con una serie de privilegios tanto en la cárcel del Fuerte Triuna como Ramo Verde. También recordemos que alias Garganta es el tercer comandante del Frente Domingo, Line Sainz y jefe de la Comisión Ernesto Che Guevara del Ejército de la Liberación Nacional en el Departamento de Arauca. Salió de rabo Verde por la puerta principal acompañado de sus escoltas y 11 militares delincuentes comunes. Por último, los datos oficiales de los guerrilleros que supuestamente cayeron el sábado a manos del ejército venezolano aún no han sido dados a conocer. Pasando a segunda noticia, Estados Unidos cumpliendo lo que dijo en campaña anunció su retorno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Joe Biden, bajo su administración, se reintegrará en calidad de observador y buscará el fin de año ser elegido como miembro pleno con derecho al voto. La medida revierte a la salida ordenada por la administración de Donald Trump. El gobierno americano anunció este lunes su interés de implicarse de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el expresidente Donald Trump abandonó en 2018 acusando al organismo de hipocresía. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, confirmó este lunes que Estados Unidos se comprometerá de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en calidad de observador. Sabemos que el Consejo es defectuoso y necesita reformas, pero salirse no es la solución. La mejor manera de mejorarlo para que alcance su potencial es a través del robusto liderazgo de Estados Unidos. Claro, está bajo la presidencia de Biden, listos para liderar. El anuncio hecho en 2018 por la Casa Blanca sobre su salida del órgano internacional entre críticas a un presunto sesgo en lo relativo de Israel y por servir de plataforma a países como el país asiático, Venezuela y Cuba. Para ese entonces el secretario de Estado Mike Pompeo dijo No dudamos que su creación fue con buena fe, pero tenemos que ser honestos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un pobre defensor de los derechos humanos. Estados Unidos de momento solo tendrá estatus de observador sin derecho a voto en el Consejo hasta finales de 2021. Washington desea buscar una de esas tres bancas del miembro pleno ocupados por Austria, Dinamarca e Italia, correspondientes al grupo de Europa Occidental y otros estados, que estarán sujetas a elecciones este año. La elección final, mediante una votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de las que habitualmente tienen lugar en octubre de cada año para llenar las vacantes, por un periodo de tres años en el Consejo de 47 miembros. El Consejo de Derechos Humanos, cuando funciona bien, pone el foco sobre los países con los peores historiales de derechos humanos y puede servir de faro para quienes luchan contra la justicia y la tiranía. De ahí que Estados Unidos ha vuelto a la masa. Cuando trabajamos estrechamente con nuestros aliados y amigos, podemos pedir cuentas a los países con los peores historiales de derechos humanos. El liderazgo de Estados Unidos es importante. Así también lo comentó Blinken en Twitter. Estados Unidos tiene su compromiso con el Consejo y su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la cual ha variado durante décadas según los intereses políticos de los gobiernos republicanos y demócratas. Por eso sabemos que el retiro ordenado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue uno de los varios en los que Estados Unidos dejó de participar en la comunidad internacional durante su presidencia de cuatro años. Después se retiró del Acuerdo Climático de París, del Acuerdo Nuclear con los iraníes, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO y de varios tratados para el control de armas. Por último, Toma amenazó con retirar a Estados Unidos de la Unión Postal Internacional y de la Organización Mundial del Comercio. Desde que asumió la Casa Blanca el mes pasado, va a tener reintegrado a Estados Unidos al Acuerdo de París y la OMS y ha dejado de entrever su interés en volver a la UNESCO y al Acuerdo con Irán. Pasando a tercera noticia, Nicolás dijo que sostuvo una reunión con una delegación de Noruega. Según el líder chavista, dijo que conversó de asuntos políticos y diplomáticos con cuatro enviados del país europeo, que en otras ocasiones ha tenido el rol de mediador con la oposición del gobierno dictatorial de Nicolás. Juan Guaidó había comentado que los encuentros son rutinarios. El pasado domingo, Nicolás afirmó que sostuvo esta semana una reunión con la delegación de Noruega, país que ha intermediado en otras ocasiones para promover diálogos entre el gobierno y la oposición. Las palabras de Nicolás fueron las siguientes. Yo tuve una reunión esta semana. Me acompañó el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, con una delegación que vino de Noruega. Se trataron asuntos de carácter político-diplomático, con la delegación que estaba integrada, según aclaró él, por cuatro miembros. Nicolás no facilitó más datos acerca de la reunión ni explicó si espera tener reuniones más adelante. Él mismo ha puesto en marcha la comisión de diálogo que haya tenido encuentros con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, FEDECámaras, principal patronal del país. Rodríguez también previamente lideró la comitiva gubernamental en otros procesos de negociación fallidos. El líder opositor Juan Guaidó confirmó que ha tenido contactos con una delegación de Noruega, algo que calificó como una rutina para los detractores del de chavismo, como también lo es, según subrayó, hacerlo con otros países. Nicolás no aclaró si esta reunión con la delegación noruega tenía como fin comenzar una negociación con el sector opositor que lidera Guaidó. Rodríguez presente en el acto no se refirió al caso, así que quedamos en incógnito. Y así amigos, hemos finalizado hoy nuestras tres noticias, muy atentos para que sigan suscribiéndose y también activando la campanita de notificaciones para que les lleguen y no se pierdan una sola noticia. Muchas gracias a todos, siempre los estamos leyendo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.